Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy. Nos da muchísimo gusto tenerlos y tenerlas a todas conectadas con nosotros. Eh, es un placer presentarles el día de hoy el Seminario Web Especial, Esto lo cambia todo, Ciencias de la Sostenibilidad en un mundo post-COVID-19. Este es un evento organizado por el programa Earth Leadership Program. Eh, en colaboración con Future Earth y con la red SocioEcos. Eh, ok, y eh, el evento del día de hoy tiene varios participantes. Eh, yo estaré participando como moderadora. Yo soy Patti Balvanera. Y antes de empezar quisiera agradecer a Sharon College Directora del Earth Leadership Program, que en un momento nos invitarán a saber de qué se trata, eh, por la invitación a George Tickbury del Future Earth, que es un programa global de investigación, y a la Red Socioecos por apoyar este evento. Eh, yo soy eh, investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y eh, fui la primera mexicana participante en el, este programa de formación de liderazgo de ahora actualmente llamado Earth Leadership Program. Nuestra primera ponente es Valeria Sousa. Valeria también es investigadora de la UNAM, del Instituto de Ecología. Valeria es bióloga, por, eh, maestra en ciencias y doctora en ecología por la UNAM. Su área de investigación es la ecología evolutiva, ecología molecular de los microorganismos. Eh, tiene una gran productividad científica y ha, sido, eh, ha obtenido varios premios, como son eh, el de premio Volkswagen, el de MacArthur, y recientemente, por ejemplo, ha sido nominada como miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, entre varios más. El, Valeria nos va a platicar acerca de la comunicación de la ciencia como herramienta crítica para el mundo en el futuro. Posteriormente tendremos la presentación del doctor Rafael Contreras, Calderón Contreras, es eh, investigador profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, él es maestro en ciencias ambientales y doctor en desarrollo internacional por la Universidad de East Anglia. Sus líneas de trabajo son el análisis de la resiliencia socioecológica y el acceso a recursos naturales. Y actualmente es profesor eh, de la UAM, donde es coordinador de la licenciatura en, en estudios socioterritoriales y coordinador del laboratorio de ciudades en transición. Rafa nos va a platicar acerca de el, las causas sistémicas y las consecuencias socioecológicas del COVID. Posteriormente, tendremos la participación de la doctora Elena Lazos Chavero. Ella es investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales. Elena eh, es bióloga por la UNAM. Y maestría, maestra en antropología social por la ENA y doctora en antropología social y socioeconomía del desarrollo de la École des hautes études en eh, Ciencias sociales en Francia. Eh, la doctora Elena tiene una gran productividad científica, tanto de artículos como de capítulos de libro, eh, y ella se ha, um, sus líneas de investigación. Eh, son acerca de eh, manejo de territorio, bienes comunes, acceso al conocimiento, seguridad y soberanía alimentaria, conservación de agrobiodiversidad y es cofundadora y cocoordinadora de la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente y del Grupo CLACSO sobre Bienes Comunes y Acceso Abierto al Conocimiento, entre otros. Y eh, finalmente tendremos la intervención de la doctora Juliana Mersón, ella es profesora investigadora de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones en Educación. Es, eh, Juliana es eh, filósofa por la Universidad de Queensland, doctora en, en educación por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, y maestra en psicología por la Universidad de Brasil. Sus um, líneas de trabajo son sobre filosofía, educación, naturaleza y cultura, ella colabora en colectivos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en proyectos transdisciplinarios de investigación acción participativa con un enfoque biocultural y es coordinadora del cuerpo académico territorio comunidad de aprendizaje y acción colectiva del grupo de investigación y acción socioecológica y eh, y es miembro de los grupos de trabajo sobre metodologías y procesos participativos y agroecología política de Claxo. Me da muchísimo gusto poder tenerlos a todas ustedes y todos ustedes con nosotros y nos da muchísimo gusto también a los cerca de 300 personas de diferentes partes de América Latina que se registraron el día de hoy. Así es que estamos muy entusiasmados por la sesión del día de hoy y pues les damos la bienvenida a nuestros destacados ponentes. Momento, momento, que perdí mi barra de aquí, de... ya. Ah. Perdón. Hola a todos, este, mi nombre es Valeria Sousa, perdón por la falta de CBI de tecnología. Primero quisiera hablar del programa de liderazgo Future Earth y cómo esto me enseñó a comunicar cuando era todavía el programa de Aldo Leopold. Luego, como todos nacemos científicos y no es un asunto muy especial pensar de manera crítica. Eso es lo que lo tenemos que recuperar de cuando éramos niños. Y luego, como la ciencia es una herramienta vital ahora. No hay que creer las noticias falsas y hay que saber discernir lo que es falso de lo que no es falso. Y para eso empecemos de cómo comunicar la ciencia, cómo explicarle a todo mundo quiénes somos, qué hacemos, y que no estamos en una torre de cristal ni somos particularmente especiales, simplemente queremos transformar el mundo a través de la ciencia. Entonces, eh, los Aldo Leopold Fellows tienen ya 20 años y yo participé en la generación de 2011 y para mí fue un momento crucial en mi vida como científica porque me permitió comunicar de una manera más clara mi mensaje, que en este caso era salvar cuatro ciénegas, y para poder comunicar el mensaje de cómo salvar Cuatro Ciénegas, yo necesitaba de una manera clara explicar qué era Cuatro Ciénegas. Y eso no es fácil, porque Cuatro Ciénegas es el lugar que guardó la vida desde un principio y había que, que comunicárselo a los políticos y a todo mundo. Pero Aldeolópol me dio las herramientas y ahora esta va a ser la primera generación tomada por Future Earth, lo cual me da un gusto enorme. Porque comunicar la ciencia de manera vital es ahora vital. Si no adquirimos un pensamiento crítico, literal, nos vamos a morir. Entonces la generación 2021 ya presentaron sus aplicaciones. Y lo que es importante los científicos es que todos nacemos científicos. Probablemente ser científico fue una de las habilidades fundamentales del cromañón en las cuevas. O sea, el, el saber qué era venenoso y qué no lo era el saber cómo se movían las estaciones, qué nos decían las estrellas, el preguntarnos por qué, lo tienen los niños muy enraizado y se lo preguntan todo el tiempo hasta que sus papás le dicen, cállate niño, no andes preguntando, yo no sé. En lugar de decir simplemente, yo no sé esta respuesta, vamos a buscarla juntos. Y ese, ese momento donde un papá dice, cállate niño, deja de molestar, en lugar de decir, vamos a buscar la respuesta juntos, es donde se empieza a matar este espíritu explorador con el cual nacemos y del cual dependió nuestra sobrevivencia por miles de años. Y hay que recuperar esta habilidad de los niños y construir hipótesis y hacernos preguntas como un niño de dos años. Oye, ¿y si, la, si muevo la hormiga para acá, se va a ir a otro lado o va a regresar a su nido? Oyes, mami, y si paro el agua aquí, ¿qué pasa? Oyes, ¿por qué se pone rojo el sol? Eso me lo preguntó mi hijo de dos años. No tenía yo la menor idea de por qué se pone rojo el sol en el atardecer. Entonces tuvimos que hacer la investigación correcta. Y el niño tenía dos años, entonces había que explicarlo. Entonces, esto de construir hipótesis es innato a nuestro espíritu y no tenemos que perder. Y lo que pasa es que nuestro espíritu científico está en la cabeza. Y nuestro sentido mágico digamos que está en el corazón, en el sentido, en la zona de los sentimientos. Entonces dejamos la cabeza a un lado y adquirimos la rabia, la furia, el miedo, la ignorancia que nos dice nuestro corazón cuando estamos asustados. Y entonces creemos en cosas mágicas como que el virus se va a ir solito o que... ¿Por alguna razón nos vamos a curar si tomamos vitamina C? Bueno, hay algunas cosas que sí nos curan la vitamina C y otras que no. Entonces, este pensamiento crítico es esencial, se pregunta y se cuestiona. Y tiene que distinguir lo que es cierto y lo que no es. Galileo, hace 500 años, fue el primero que dijo, yo no quiero creer nada más con el corazón, quiero pensar, quiero racionalizar, porque el Sol está en el centro del de sistema solar y no la Tierra está en el centro. Él veía cómo se movían las estrellas y no hacía sentido de que la Tierra estuviera en el centro del sistema solar. ¿Por qué? Porque la manera en que se mueven los planetas no coincidía con esa predicción. La manera en que se mueven las estaciones tampoco y entonces, con este pensamiento crítico con el que nació y nadie había callado, él decidió demostrar que el Sol era central al sistema solar. Y usó a las lunas de Júpiter como sistema modelo y como Júpiter era un pequeño sistema solar con sus lunas dando de vueltas. Y luego esto se replicaba al Sol sistema solar y luego los diferentes planetas. Y de hecho dedujo eclipses, dedujo cómo funcionaba, este, cuándo iba a pasar Venus y cuándo iba a pasar Marte. Y esa, ese conocimiento básico de dónde estamos, lo adquirió con herramientas muy primitivas y con los primeros telescopios. Pero era básicamente el pensamiento crítico tomando el poder y diciendo, me hago una pregunta, ¿por qué se mueven los planetas así? Y trato de resolverla por medio de hacerme hipótesis. Ah, ¿será que la... ¿La tierra está en el centro o el sol está en el centro? ¿Cómo se moverían si el sol está en el centro y cómo se moverían si la tierra está en el centro? Él no hizo experimentos, no podía hacer experimentos. Sin embargo, su pensamiento crítico no aceptó la versión oficial de la iglesia y casi le cuesta la vida y, y estuvo en encierro domiciliario un buen rato, pero él cambió la forma en que vemos el mundo. Y esto mismo sucede con el COVID-19. El mundo está metido en este asunto y la manera en que respondemos, tanto como individuos, como, como sociedad, como gobiernos y como planeta, depende de nuestra comprensión de estos datos científicos. Y esta comprensión de los datos científicos tiene que estar basada en noticias verdaderas, no en noticias falsas. ¿Cómo podemos distinguir una noticia verdadera de una falsa? Bueno, vemos cómo está repartido esto en el planeta y nos damos cuenta que esto no es una gripa. Se dispersa mucho más que una gripa. Sabemos por la genética que esto no fue creado en un laboratorio, sino fue evolucionó. Y ahorita no hay cura y todavía no hay vacuna. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad grave producida por un virus de la familia SARS pero se porta diferente a otros coronavirus en el sentido de que puede ser infectivo antes de que tengamos síntomas. Eso lo hace completamente diferente y tomó cuatro meses a los investigadores de todo el mundo entenderlo. También sabemos que viene de animales del sureste de Asia, entre murciélagos y pangolines, pero es probable que no se hayan probado los virus de muchos otros animales, que al convivir en un mercado crearon las condiciones perfectas de estrés hacia el hospedero y entonces... Los virus cuando están dentro de un hospedero que está estresado y que puede morir, los virus tienden a salirse de estas células y dispersarse simplemente porque ese barco se va a hundir y tienen que buscar otro barco. Los virus son los zombies perfectos que solamente viven adentro de sus hospederos y afuera son solamente partículas. Entonces, como un mecanismo evolutivo de rescate, evolutivo, fue recombinar entre dos virus que estaban cerca, porque pusimos animales que normalmente no están cerca, en la misma jaula, y al recombinar estos virus, lograron un virus nuevo que se sacó la lotería genética que fue invadirnos a nosotros los humanos. Y lo que pasa es que los humanos nos movemos muchísimo y estamos en constante migración, y además vivimos en sociedades y en el caso de las megaciudades como la Ciudad de México son megaciudades altamente densas y esta posibilidad de infectar aumentó en un lugar muy denso como es China y probablemente el virus se originó en otro lado que no era Gunan pero se amplificó en Gunan tal vez adquirió mutaciones nuevas en Gunan y fue cuando empezaron a darse los primeros positivos no se puede explicar solamente por un evento en diciembre la manera en que se repartió, pero nos faltan datos y como científicos tenemos que admitir lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero lo que radicalmente cambió es cómo vemos a los demás, nos ponemos una máscara para no contagiar a los otros, nos dejamos de mover para no contagiar a los otros, no voy a ver a mi mamá que no la quiero contagiar. Y lo mismo, este, este cambio de conciencia de quiénes son los otros y por qué los queremos proteger, puede cambiar toda la ecuación de esta sociedad. Porque realmente ahorita lo único que está pasando es que la sociedad está enferma y se desnudó esta enfermedad a la, a la vista de todos, al subir las inequidades, la pobreza, porque se mueren más los que tienen menos. Y eso es tremendamente triste y es lo que tenemos que cambiar. Pero sobre todo lo tenemos que cambiar con datos científicos y no con un pensamiento mágico que te dice que tomarte unas gotas de nanopartículas te va a curar. O que este, si me tomo una medicina que de hecho la necesitan los pacientes de lupus, me va a prevenir de infectar. No hay manera de prevenir la infección de un virus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Quiero, eh, antes de darle la palabra a Rafa... Se me olvidó mencionarles el mecanismo a través del cual es, uh, va a funcionar esto. Si ustedes se fijan, hasta abajo de la pantalla, hasta la derecha, bueno, en el centro, pero a la derecha, hay un iconito que dice preguntas y respuestas. Los invitamos, las invitamos a ir tecleando sus respuestas de una vez a medida que van escuchando. ...a los ponentes y a las ponentes, porque en el momento en que termine su presentación, vamos a ir respondiendo varias de estas preguntas. Por otro lado, la ventaja que tiene este chat es que ustedes pueden intercambiar, de hecho, comentarios entre ustedes, pueden decidir eh, intercambiar comentarios con todos o solo con algunas personas. Finalmente... Este, les aviso que este evento es, está siendo grabado para poderlo ver posteriormente y además eh, les agradecemos sus comentarios en el chat a los panelistas, pero desafortunadamente en este momento no podemos atenderlos directamente, pero ya contestaremos sus preguntas en un momento. Muchas gracias. Dejo la palabra al doctor Rafael Contreras. Hola, ¿qué tal? Gracias, eh, gracias, Patty Para mí es un gran honor estar Compartiendo este webinar con mis colegas, que aparte de ser grandes científicas, mujeres, eh, son, han sido por muchos años para mí un modelo a seguir en, en este camino de la academia. Eh, agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, en realidad, eh, pues eh, es, es para mí un, un gran honor también platicar en este sentido de, eh, de la actual pandemia que estamos viviendo. Y traté de dividirla, de, de dividir la, la, la charla en, eh, en, en dos secciones, eh, en dos secciones principales, digamos, ¿no? Una que hable de las causas sistémicas de la pandemia y cómo es que esta pandemia tiene particularidades que se tienen que entender para lo que sigue en términos de, de tiempo en el futuro y las consecuencias socioecológicas que va a tener eh, eh, la pandemia. Y cómo es que esto, esta pandemia también abre una gran ventana de oportunidad para transformar los sistemas socioecológicos que, que conocemos actualmente. En términos generales, pues eh, hay una serie de causas sistémicas que, digamos, para entenderlas mejor las eh, identifiqué o las seleccioné en esta tipología de, eh, de lo, lo complejo, la complejidad que tiene el sistema y por qué esta pandemia se convirtió, porque esta enfermedad se convirtió en pandemia dada la, la complejidad de los sistemas que está eh, invadiendo. Este, este es el, el factor de incertidumbre que está surgiendo actualmente en términos de cómo eh, esta nueva pandemia eh, juega un rol preponderante en, la, en una nueva definición del rol de la ciencia, como ya decía Valeria hace un momento, ¿verdad? Eh, y, eh, y el tercer factor es la irreversibilidad. Es decir, lo que pensamos que iba a ser irreversible, este, esta, esta pandemia nos está mostrando que, que puede cambiar, que las, que las cosas pueden transformarse y pueden cambiar. Factores que eran completamente impensables de cambiar, como las emisiones o las, eh, eh, las características de movilidad que tenemos en las ciudades. Todo está cambiando debido a esta, esta pandemia. Yo creo que el título del webinar, esto lo cambia todo, eh, enmarca claramente estas, eh, estas características, estas causas sistémicas de la pandemia. Y por otro lado, un poquito viendo al futuro, eh, hay una serie de consecuencias socioecológicas que también clas se clasifican en estos tres elementos que pues, son los elementos principales de la resiliencia socioecológica. La resiliencia que está en la boca de todos actualmente, cómo nos vamos a hacer más resilientes primero a esta pandemia y a la que sigue, porque hay que puntualizar que dados los, dados los patrones de degradación y cambio ambiental global, eh, tenemos que ponerle fecha de inicio a la, próxima, a la próxima pandemia, a menos que haya una transformación real del sistema socioecológico en el que habitamos. Y estos tres factores son la conectividad, la retroalimentación y la diversidad. Eh, voy a tratar de explicarlos en el contexto de esta pandemia, primero las causas sistémicas y cuáles son las consecuencias socioecológicas a futuro, para tratar de, de reflexionar un poco sobre... Eh, sobre dos cosas. Primero, ¿cómo es que esta pandemia se constituye como una oportunidad para transformarnos, para transformar nuestros modos de vida, etcétera, hacia tal vez comportamientos más sustentables, más ambientalmente amigables? Y también, ¿cómo es que esto tiene implicaciones a futuro para, no nada más para el planeta, sino para eh, la relación que tenemos los, las sociedades con la, con la naturaleza? Haciendo un poco de énfasis en el caso de Latinoamérica, que es el que nos atañe. Entonces, bueno, yendo uno por uno, aquí tenemos las causas sistémicas, y por otro lado tenemos las consecuencias socioecológicas. Eh, tal vez la primera característica que marca la complejidad del, del, del, del virus que estamos afrontando es la zoonosis. Eh, el, el COVID, eh, o más específicamente el SARS-CoV-2, que es la enfermedad causante del COVID, eh, es una enfermedad zoonótica. Quiere decir, como decía Valeria hace un ratito, que eh, se, se dispersó a partir de un hospedero que podría haber sido eh, un animal salvaje, como un pangolín o un murciélago, no se sabe claramente. Pero pues esto implica una complejidad muy fuerte en términos de cómo nos conectamos con otras especies eh, en el medio biofísico, ¿verdad? Conforme las ciudades crecen y eh, el ambiente natural empieza a degradarse, el hospedero está más cerca del ser humano y es justamente lo que está provocando eh, el, el surgimiento de esta, de esta nueva pandemia. <coughs> Hablando de complejidad, pero sobre todo de procesos de retroalimentación, eh, pareciera que el mercado, el wet market de Wuhan en China, es, es, eh, fungió como la fuente principal de atención cuando surgió la pandemia, ¿verdad?, pero para nosotros en Latinoamérica esto no es nada nuevo. Nosotros tenemos wet markets en, todo el, en todas las ciudades de Latinoamérica. Seguramente algunos de ustedes compraron sus verduras, su carne, hoy o esta semana en alguno de estos mercados, si es que están abiertos, ¿verdad? Es decir, necesitamos en este sentido tratar de reforzar la retroalimentación, que son estos procesos de autoorganización en un sistema que, eh, que, in que incrementan la complejidad. En Latinoamérica, por supuesto que tenemos que pensar en reforzar la bioética y la bioseguridad de, de estos mercados y de, este, de estos eh, nodos, digamos, de, de, de retroalimentación que existe entre la naturaleza y el hombre. Pero también tenemos que pensar en, la, en los modos de vida que tenemos, cómo nosotros aliment, nos alimentamos, de dónde vienen nuestros alimentos, qué contacto tenemos con estos elementos naturales, etcétera, etcétera. Siguiendo con la línea de la complejidad, pero hablando de diversidad, esta pandemia está caracterizada, al menos en el contexto latinoamericano, por la inequidad social y la pobreza. Valeria lo mencionaba de manera muy puntual. Los más pobres son los que más, pe más están perdiendo. Imagínense, en un país o en una región donde la informalidad eh, eh, eh, es, es preponderante, hay una mayor posibilidad de que haya más riesgos en sectores socioeconómicos eh, más vulnerables. La inequidad social y la pobreza juegan un rol importantísimo para entenderlo nada más eh, la dispersión de la enfermedad, sino qué vamos a hacer a futuro. Cuando hablamos de la causa si sistémica de la incertidumbre, obviamente eh, la pandemia surge en el contexto del reto más importante que hemos afrontado en la historia de la humanidad, que es el cambio ambiental global. ¿verdad? Conforme nosotros vamos entendiendo mejor esta enfermedad, nos damos cuenta que hay una correlación estadística muy fuerte entre la degradación ambiental y el surgimiento de estas nuevas enfermedades. Entonces, esto incrementa la incertidumbre que tenemos eh, en torno a cómo conectamos estos, estos procesos, cómo conectamos el proceso de degradación ambiental con el proceso del surgimiento de nuevas, de nuevas enfermedades. Y obviamente esto implica un gran reto en términos científicos, pero también en términos de cómo la política pública absorbe estos discursos y los hace suyos para implementar políticas públicas más útiles. Eh, <coughs> En términos de la incertidumbre con la consecuencia de la retroalimentación, de esta pandemia vamos a salir con un montón de biofobias que ya se han estado expresando en las noticias, comunidades que van a matar eh, eh, eh, eh, comunidades de murciélagos porque tienen miedo del murciélago, las lechuzas, etc. Entonces, de aquí vamos a salir con un montón de biofobias. En mi propia investigación, que, que se ha centrado en los últimos años en el rol de las áreas verdes en ciudades, eh, así como vamos a, a surgir o a resurgir de esta pandemia con biofobias, yo creo que va a haber un movimiento hacia la naturaleza, un regreso a la naturaleza, eh, en el que eh, incluso las, la, las áreas verdes de las ciudades actualmente ya son espacios de seguridad. Yo prefiero ir a un parque a ir a un mercado, por ejemplo. Entonces, esto está cambiando la manera en la que nosotros pensamos eh, de, de, de la... Eh, ¿Cómo pensamos que la infraestructura verde puede reducir la incertidumbre en un, en un momento pues, tan crítico como el, que, como el que estamos viviendo? En términos de la, de la diversidad, hay, una, hay un mecanismo universal en sistemas eh, complejos y en sistemas socioecológicos. En, en, en el contexto de, de esta pandemia, a mayor impacto socioecológico en los sistemas, hay una menor biodiversidad. Y al haber una menor biodiversidad hay un mayor riesgo de nuevas epidemias, porque eh, el hospedero es más fácil que, que entre en contacto con el ser humano, como lo explicaba chavaleria hace un momento, ¿verdad? Entonces necesitamos entender mejor los efectos de la degradación ambiental, sobre todo en torno a eh, las consecuencias de la salud pública y de cómo nosotros estamos reaccionando y recibiendo las consecuencias de una degradación ambiental que es rampante y que nos está afectando desde hace ya algunos años, y que no está siendo hasta ahora bien entendido. Es decir, la pandemia ha abierto avenidas de investigación, no nada más en la ciencia, sino también en la opinión pública acerca de la importancia de la naturaleza y su conservación para evitar futuros problemas como el que estamos afrontando actualmente con el COVID-19. <coughs> en términos de la irreversibilidad eh, estamos viendo todos los días que hay una adopción de, nuevos, de nuevas tecnologías. Eh, obviamente la gran pregunta es ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto vamos a durar en este escenario de reducción de emisiones contaminantes, de reducción de, de movilidad de las ciudades, eh, de eh, a lo mejor de adopción de nuevas tecnologías de producción en el traspatio, incluso? ¿no? Entonces esto de la irreversibilidad a lo mejor durante la pandemia es, eh, es temporal. Tenemos que ser conscientes que vamos a regresar a producir la, las cantidades de contaminantes que hemos estado produciendo, pero a lo mejor estamos ante esta oportunidad de repensar cómo podemos reducir las, las emisiones. Es decir, eh, las emisiones, en el, en el caso nada más de las emisiones, es, es interesante analizar que ha habido una reducción sin precedentes en la historia del planeta, nunca había habido una reducción específicamente de metano y dióxido de carbono, como, lo, como ha ocurrido en el último mes y medio de la pandemia. ¿no? Eh, otra cosa que se pensaba que era imposible de, de al menos de, de, de impulsar en un corto tiempo, es la adopción de nuevas interacciones y formas de aprender. Lo vemos todos los días con los niños que están tomando clases en su casa. Eh, se pensaba que la, la, la adopción de nuevas tecnologías y de, sobre todo de tecnologías de la información iba a tomar muchísimo tiempo y con la pandemia nos hemos visto obligados a retroalimentarnos de maneras distintas. Y esto tiene un potencial tremendo, sobre todo, todo para un cambio social masivo. Eh, es decir, eh, para una conformación de una masa crítica que nos ayude a entender la relación que existe entre la naturaleza y el hombre, sobre todo en este contexto. Es decir, las nuevas formas de aprender que están surgiendo están impulsando un cambio en la manera en la que entendemos los procesos. Y esto es bueno. Y por último, en términos de irreversibilidad, bueno, eh, esta es una oportunidad para transformar socioecológicamente el planeta entero. Yo creo que aquí Latinoamérica tiene un, un espacio muy importante para contribuir en esta transformación. Eh, siguiendo un poquito estos postulados de Karen O'Brien, una colega que habla de tres esferas de transformación, yo creo que la pandemia nos ayuda a reflexionar ¿Cómo es que tenemos que pugnar por una transformación general de los sistemas socioecológicos? Ella habla de tres esferas que se tienen que transformar. La primera esfera es la esfera práctica, que tiene que ver con las soluciones técnicas, las soluciones tecnológicas. Como vemos del lado el derecho de sus pantallas, eh, la, la, la, la esfera práctica no toma mucho tiempo para cambiar, adoptar nuevas tecnologías, reducción de carbono, energías limpias, mejor transporte, etcétera, etcétera no toma mucho tiempo y no es tan difícil, porque son soluciones técnicas. Sin embargo, hay otras dos esferas importantes a tomar en cuenta. La esfera política toma más tiempo que de cambiar y es más difícil de cambiar. Y esta incluye las estructuras políticas, los sistemas de gobierno. Actualmente la pandemia está impulsando este cambio, esta transformación política que hemos esperado por muchos años y que, es, eh, eh, y que promete traer cambios importantes en el en términos no nada más sociales, sino también políticos, económicos y sobre todo ambientales. Y la última esfera, que es la más difícil de transformar, la esfera personal que incluye los valores, las cosmovisiones, las creencias. Esta es la esfera más complicada de, de transformar. Y lo que estamos viendo con la pandemia es que estos procesos de cambio y de transformación se están acelerando. Entonces, es necesario pensar en estas, en estas esferas para pensar también que podemos in, incorporarnos en esta nueva o la de transformaciones que nos permitan tener una mejor relación entre el hombre y la naturaleza. Y bueno, los dejo con esta, con esta cita, que es eh, uno de mis grandes héroes académicos, Buzz Holly, que, que murió el año, el año pasado, que dice eh, que con el conocimiento inevitablemente incompleto vienen sorpresas y errores. Un poco del problema de la, de la falta de, de, de conocimiento científico y de su uso, ¿verdad?, pero los errores se convierten en posibilidades para un nuevo aprendizaje, no en rutas hacia el fracaso. Hay que aprender que esta pandemia es una posibilidad para un nuevo aprendizaje, para una transformación positiva, y no enfocarnos en las rutas que nos llevan irremediablemente al fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y antes de darle la palabra a Elena, les recuerdo que tenemos, a, tienen hasta abajo eh, el, un icono para preguntas y respuestas y estaremos recibiendo sus respuestas eh, a medida que van platicando los ponentes y las iremos dirigiendo o las vamos a ir juntando para irlas dirigiendo a los ponentes. Entonces damos la palabra a la doctora Elena Lazos Gracias. Uh, bueno, nos da mucho gusto estar aquí con un amplio público para reflexionar sobre si la pandemia cambió todo o develó ¿no? grandes vulnerabilidades diferenciales acumuladas. Eh, con base en una investigación que hizo el Instituto de Geografía de la UNAM, eh, establecieron este mapa eh, a la vulnerabilidad a COVID y con base en tres dimensiones, la dimensión de demográfica, eh, salud y socioeconómica. Pero podríamos ir enriqueciendo este mapa, es decir, las vulnerabilidades socioambientales, cuáles son las regiones que son más susceptibles a las sequías o al contrario a las inundaciones o eh, ¿no? a la destrucción de la vegetación, como decía ahorita Rafa, pero también vulnerabilidades sociales y culturales. Es decir, no todos entendemos el mismo mensaje, no todos decodificamos de la misma manera. Entonces, ¿cómo culturalmente hay vulnerabilidades y en las cuales no ha habido un respeto para la diversidad de estas for diversas formas. E igualmente políticas, es decir... Um, si por una larga historia no ha habido este, mentiras a través de las autoridades eh, o deformaciones de la información, digámoslo así, uh, por los propios políticos, pues ahorita se está cobrando la factura. Es decir, ¿por qué hay tantas personas que no creen en cómo se está dando eh, la pandemia? Entonces, tenemos que pensar en todas estas vulnerabilidades para poder decodificar las diferencias a el entendimiento del covid Ahora, eh, siguiendo con este mapa no que hicieron con base en estas tres dimensiones, pues tomaron diferentes indicadores o variables, es decir, en la demográfica, la población total, eh, cuestiones de la edad, eh, la proporción de población indígena, en términos de salud, pues la infraestructura hospitalaria, el personal médico existente o enfermero, el porcentaje de morbilidades, es decir, de todas aquella presencia de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, ¿no? Las neumonías y eh, en dimensión socioeconómica pues hay una gran cantidad de variables de marginación de capacidad económica de la estructura del empleo del acceso a los medios de comunicación ¿no? y entonces eh, en este mapa tenemos que ir leyéndolo en términos de los diferentes grados de vulnerabilidad el medio son aquellos que son amarillo muy clarito y donde se ubican los grandes centros urbanos con acceso a los servicios de salud y ahí se encuentra el 63 por ciento de nuestra población. Con un grado alto son las ciudades medias con servicios a salud escasos no y muy altas son municipios de alta marginación con mayor población indígena, con servicios escasos a la salud y con una economía precaria. Ahí se ubica el 11.7 por ciento de nuestra población y el nivel o el grado crítico donde es población eminentemente rural con una predominancia de una población mayor a los 60 años, con mayor población indígena con servicios a la salud muy, muy escasos, ¿no? severamente escasos y con una economía muy precaria. Y ahí se ubica alrededor de más de 8 millones de personas. Entonces, esto nos hace reflexionar porque, digamos, a nivel de, de, la, de los, la declaración de los municipios de la esperanza, ¿no? en los cuales coincide con este grado crítico de vulnerabilidad, entonces habría que pensar... Eh, de evaluar ¿no? ese levantamiento de anticipado de las medidas de mitigación de contagio en estos municipios. ¿no? Entonces, ahí es donde hubo también ¿no? declaratorias eh, contradictorias con base en lo que está planteando eh, las recomendaciones de este estudio. Ahora, si nosotros vemos cómo hicieron, hay una gran cantidad de mapas, pero quería solamente subrayar estos mapas en las cuales hay un traslape entre el mapa ¿no? eh, izquierdo de la dimensión socioeconómica con el de abajo, que es de la población hablante de indígena. Es decir, hay un traslape en el sentido de pobreza o de marginación y a la población indígena. Entonces, estamos hablando de un, por, un 25% de, pobre, de población indígena en pobreza extrema y donde uh, tenemos las predicciones de la CEPAL para finales de 2020 con una cantidad de 21.100 millones sin acceso a la canasta básica y de un 47.8% en pobreza. Con respecto al mapa uh, superior de la derecha, es el mapa de morbilidades, es decir, que tanto eh, ha habido uh, morbilidades relacionadas a estas enfermedades de hipertensión, de la diabetes y de la obesidad, y en las cuales ya en varios webinars se ha señalado esta relación de estas enfermedades con nuestro eh, sistema alimentario. Por lo cual no voy a ahondar aquí, pero hay que tenerlo este, en consideración. Y ahora, digamos, realmente casi se salva solamente un poco Oaxaca, ¿no? Y Puebla de estar en los niveles menores. En términos ¿no? de las vulnerabilidades socioculturales, de salud, socioeconómicas, pues tenemos que hay una mayor letalidad por el covid en uh, poblaciones indígenas llega hasta el 17.5% de lo que se ha dicho, ¿no? En que en promedio es más o menos el, el 10%. ¿no? Y donde ha habido eh, ma la mayor cantidad de indígenas que han fallecido han sido en Yucatán, en la Ciudad de México, el Estado de México y este, Oaxaca. Y ahora, lo que vemos acá son las diferencias entre uh, cuestiones de, perdón, en cuestiones de pobreza. En cuestiones de carencia de servicios, ¿no? Y esto igualmente con una de las recomendaciones de lavarse las manos continuamente cuando no, no todas las poblaciones tienen acceso al agua eh, corriente y donde no todos tienen acceso precisamente a la atención médica. Ahora, igualmente, otra de las vulnerabilidades importantes que se ha develado es toda la violencia de género. Uh, en términos del crecimiento ¿no? de la violencia contra mujeres y donde uno de los indicadores ha sido el número de llamadas ¿no? que ha subido hasta los 26 mil en este eh, periodo y donde en el mapa tenemos uh, más de 200 municipios ...que donde ha habido eh, presuntos delitos de feminicidio entre enero y mayo del 2020. Pero también tenemos una vulnerabilidad diferencial económica entre géneros, ¿no? Es decir, tenemos en el, la, la gráfica de la derecha superior, vemos que ha habido ¿no? un descenso muy fuerte en el empleo eh, formal en las mujeres... Y en la gráfica del derecho, del de abajo, eh, tenemos que ha habido una caída en este empleo, tanto formal como informal, de maneras eh, proporcionales distintas entre hombres y mujeres, pero donde vemos que ha habido una mayor afectación a las mujeres, ¿no? Hasta el 45.8% en, eh, en el medio informal, ¿no? Ahora, esto es además siempre con cuestiones etnográficas, vemos que pues todas las casas de la mujer indígena y afromexicana que antes estaban presupuestadas a través del INPI, actualmente no tienen presupuesto y estos centros estaban atendiendo a mujeres violentadas, con asesoría psicológica y legal, inclusive actualmente estaban eh, todas las parteras ¿no? ahí para evitar que las mujeres fueran a los hospitales y pudieran tener... Uh, signos de contagio y poner en peligro tanto a su propio cuerpo como al, al cuerpo del bebé. ¿no? Y sin embargo, pues ha habido toda una gran ¿no? proceso de denuncia de no hay centros donde atender a todas las mujeres vulneradas. Perdón. Bueno, ahora, ¿existen estas alternativas uh, para reducir vulnerabilidades o cómo las podemos construir? Bueno, necesitamos realmente cambiar el modelo de desarrollo, ¿no? eh, los cuales hemos vivido en los últimos 50 años, ¿no? un modelo patriarcal, colonial y devastador de la vida misma, ¿no? es de la vida humana, pero también de la vida de nuestros territorios, de la vida de la naturaleza. Y en este sentido, pues, lo que vemos es el neoliberalismo ha privatizado todo, ¿no? inclusive la vida, y entonces, ¿cómo fortalecer esos tejidos de lo común como procesos y principios políticos en esa defensa de la vida? Ahorita mismo, ustedes saben, hay toda una discusión sobre la ley de variedades vegetales a nivel federal, y en las cuales se está tratando ¿no? de impulsar por uh, un diputado de, de Morena, y en las cuales lo que vemos es que sería altamente peligroso, para la conservación de la agrobiodiversidad y de las semillas de nuestros pueblos. Pero también tenemos ¿no? estos sistemas que han sido de opresión generando discriminación y marginación y entonces cómo ¿no? podemos empezar a eh, procesar, a reflexionar sobre cómo hay diferentes alternativas para defender el acceso igualitario a nuestros derechos. En equidad a la salud, en la alimentación sana, es decir, donde no ha habido Justicia alimentaria. Entonces, cómo crear esa justicia alimentaria en términos de un acceso a una salud más natural y a una alimentación más natural, con acceso a la educación, a las capacidades organizativas, con el acceso a la información y a la decodificación de esta información. Y cómo entonces... ¿no? contra el modelo y la ciencia colonial que han destruido saberes, como eh, cosmovisiones y diferentes formas ¿no? de construir y de defender la vida, pues cómo crear esa ciencia para entender esa diversidad de realidades y cómo crear esa reverberación en diálogos eh, entre los diferentes sectores, movimientos sociales. Y finalmente, bueno, uh, tenemos ya casi ¿no? 29 mil decesos por COVID el día de hoy y en las cuales entonces nos uh, preocupa ver que todavía no hay todos estos procesos de una gran inequidad, es decir, donde uh, hay uh, todavía no uh, los, el sector médico con una alta vulnerabilidad en donde está todo el sector ¿no? de naturaleza donde sigue siendo vulnerado en términos de altas tasas de deforestación y donde sigue la vulnerabilidad de género y en las cuales cómo ir ¿no? entrelazando todas estas vulnerabilidades para ir construyendo procesos de una manera conjunta. Entonces, aquí dejo mi reflexión y pasamos entonces a la siguiente, gracias. Muchas gracias, Elena. Un gusto. Antes de darle la palabra a Juliana, eh, varios han estado preguntando acerca de la grabación. Eh, a todos aquellos que se registraron, al mismo email que les llegó el link con la eh, forma de conectarse, les estará llegando la grabación también. Eh, les agradecemos a todos los que han estado poniendo sus preguntas en línea. Estamos registrándolas. Algunas preguntas específicas las contestarán directamente los ponentes, pero con esto haremos una discusión de preguntas y respuestas más amplia. Entonces, le doy la palabra a Judith. Hola a todas y todos. Eh, quisiera aprovechar eh, todo lo que han dicho mis colegas, los ponentes anteriores, Todas estas preocupaciones que no son pequeñas, ¿no? asociadas a estos cambios que estamos viviendo. Entonces, nace la pregunta, entre tantas preguntas, eh, ¿cuál es el rol de la ciencia ante todas estas dificultades? Eh, y pues está también la inquietud de, de las formas de cambio al interior de la, las maneras que tenemos para construir conocimiento. Pues les hablo un poco de la apuesta transdisciplinaria. Un punto de partida fundamental es el entendimiento de que entre conocimiento y poder hay un vínculo fuertísimo, indisociable. ¿no? Eh, el conocimiento nos permite incidir de ciertas maneras, uh, configura, direcciona nuestra forma de acción en el mundo, así como el poder también eh, estructura ¿Qué y cómo conocemos? ¿no? Todo, todo proceso de construcción de conocimiento eh, ocurre dentro de un régimen de, de verdad, en un contexto también de conocimiento. Y desde esta indisociabilidad entre conocimiento y poder, podemos pensar que lo que hacemos en el campo de, de las ciencias eh, puede contribuir a mantener el status quo o a transformarlo. Y una ciencia orientada a la transformación puede reconocer, ¿no? como bien sugieren Funtovix y rabbits que estamos viviendo un periodo diferenciado. Eh, estos autores han llamado ya mucho antes de la pandemia a este, este periodo, eh, es un periodo que invoca Interpela a la ciencia porque se configura como un periodo de ciencia postnormal. ¿Y qué caracteriza ¿no? la ciencia postnormal? ¿Cuál es este, este, este periodo en que estamos? Es un periodo en, en que la incertidumbre es bastante acentuada, eh, los sistemas son altamente complejos y hay mucho riesgo ¿no? eh, generado por nuestras acciones. También es importante y, eh, considerar que hay muchos valores diversos, valores en disputa. ¿no? Son valores plurales que entran en, en competencia, en antagonismo, y lo que está en juego es muy importante. Como decía Elena previamente, eh, es la vida misma, ¿no? la vida eh, individual, colectiva de los territorios, y las decisiones son urgentes. Pues en estos tiempos de pandemia, la ciencia se muestra como un proceso, ¿no? un constructo social necesario y a la vez insuficiente. Eh, y por eso reforzamos ¿no? desde la apuesta transdisciplinaria la necesidad de generar vínculos con múltiples actores. Entonces, ¿cómo podrían las ciencias fortalecer nuestra resiliencia, qué sería necesario transformar en nuestra forma de construir conocimiento y poder para fortalecer nuestra capacidad de atender a estas preocupaciones, lidiar con estos diversos cambios. Eh, la ciencia sigue siendo eh, múltiple en sus formas de, de construcción, pero también si queremos considerar uh, la transdisciplina como un camino importante, uh, tenemos que uh, atender a la construcción de una comunidad epistémica ampliada. ¿no? Entonces, vincularnos con actores muy diversos, considerando los conocimientos plurales que, que ya están en los territorios, ¿no? las múltiples maneras de, de conocer, que se pueden articular para también responder a esta gran complejidad. Esta diversidad, también la relación con la duda, la creatividad, la experimentación social son clave en, en estos momentos. Eh, esta forma de construcción de conocimiento y poder se basa también en una orientación hacia la democracia deliberativa, con la inclusión de actores múltiples y una amplia participación, la participación directa. Eh, y sabemos que desde este tipo de proceso interactoral Podemos multiplicar efectos de cambio. Estos varios enfoques, formas de producir conocimiento siguen siendo válidos. Eh, la monodisciplina, la multidisciplina, la interdisciplina eh, son todas formas, claro, válidas, importantes, significativas. Eh, tienen diferentes relaciones con actores que están más allá de la academia. ¿no? Publicamos artículos, comunicamos resultados, reco hacemos recomendaciones a, a los ámbitos, a, a las instituciones políticas, ¿no? la, la política institucional. Eh, pero en el caso de la transdisciplina, no solo se construye conocimiento académico para comunicar eh, y recomendar, como también se co-construye eh, este mismo conocimiento con diferentes, diferentes actores que en este proceso mismo de co-construcción de conocimiento, están actuando para el cambio. En el contexto de la pandemia, nos encontramos con diversos desafíos en, en este proceso de construcción de comunidades epistémicas ampliadas. Eh, hay un, un reto que es transversal, que también se se presenta, se ha presentado mucho antes de la pandemia, sigue siendo vigente, es eh, el racismo epistémico, ¿no? el, el, el gran ego de las y los científicos que muchas veces no, no han aprendido, no hemos aprendido a escuchar ¿no? y, y a reconocer estas múltiples formas de conocimiento. Eh, pues una vez más el llamado a, a que aprendamos ¿no? a, a escuchar y a dialogar para co-construir eh, conocimientos. También hay efectos deshabilitadores con el aumento de poder de los estados, eh, con la tendencia a pensar que los problemas se resuelven desde otras instancias, desde otros actores y no desde nuestras propias fuerzas colectivas para pensar, conocer y actuar. Hay también en este contexto pandémico un gran aumento de las vulnerabilidades y las desigualdades sociales, como bien señalaron los ponentes anteriores. Eh, y estamos, como bien muestra este, este mismo webinar, eh, estamos viviendo un, un proceso de, de virtualización de las relaciones, eh, muy marcadamente también ah, con la presencia de esta brecha digital. No, no, no todos eh, actores, no todas las comunidades tienen acceso a, a Internet. Para ejemplificar muy concretamente algunos de estos retos desde el del trabajo transdisciplinario, les comento brevemente eh, sobre un proceso que, que iniciamos en 2015 en Jalapa, Veracruz, eh, con el, el surgimiento de la red de custodios de bosques y selvas. Esta es una red ciudadana que desde su inicio ha sido marcada por un enfoque de investigación-acción participativa, ¿no? de trabajo transdisciplinario, eh, para fortalecer diálogo, el diálogo de saberes en nuestro territorio y también los procesos orientados a la sustentabilidad. Eh, es una red policéntrica, ah, con varias, varios ejes y grupos de trabajo y. Uh, un gran reto que hemos vivenciado actualmente es justo la, la virtualización de nuestras actividades con, por ejemplo, un, una implicación eh, no muy deseable que es la, la ausencia, la, la disminución de la participación de varios actores eh, comunitarios que, por ejemplo, ahí está la fotografía de nuestra última asamblea de, de la red de custodios con una participación menos amplia y, y, y con menos uh, participación de actores campesinos, por ejemplo. También hemos dejado de hacer recorridos colectivos por los diferentes espacios que cuidamos desde esta red. Eh, sin embargo, ¿no? utilizando esta misma red como, como ejemplo, eh, también es cierto que uh, hay un fuerte proceso de aprendizaje adaptativo que nos ha permitido aprovechar eh, procesos construir eh, nuevas nuevos ejes de trabajo inmigrar eh, también muchos de los procesos previos adaptándolos por ejemplo vin, de forma vinculada a la red hay un festival de itinerante de, de cine comunitario el ficterra en nuestros territorios, y este festival, en lugar de migrar físicamente por las comunidades, ahora se realiza de manera virtual, ¿no? con el acceso a los documentales que se han producido en las diferentes comunidades. Y muy especialmente como fruto de un trabajo de investigación acción participativa en 2018, surgió en el ámbito de la red de custodios una red de economía solidaria, La, la Gira, eh, después de, de varios uh, recorridos por, por territorios eh, y aprendiendo de campesinas y campesinos, de sus prácticas sustentables agroecológicas, eh, surgió la necesidad de construir un proceso de economía solidaria que en, en tiempos de pandemia ha multiplicado el número de, de productores y consumidores, esta vinculación se ha fortalecido, se ha consolidado eh, y eso también muestra que hay, hay muchas esperanzas. Entonces, esta construcción de comunidades epistémicas ampliadas se encuentra también con, con nuevas bellezas que hay que seguir nutriendo, consolidando desde este sentido compartido de necesidad de actuación conjunta para construir caminos alternativos, eh, también la re relocalización de procesos sociales con el fortalecimiento de la conexión con el territorio habitado, el hecho de que estamos ahora tan presentes en estas varias territorialidades y tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia de vida eh, ahora muy presente, cómo el cambio real y transescalar es realmente posible, ¿no? Eso ya lo estamos viviendo. Eh, está la oportunidad y la esperanza de que puedan fortalecer la solidaridad y la justicia socioambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yu. Muchísimas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos los que eh, están mandando sus preguntas. Entonces, vamos a iniciar una sesión de intercambio de preguntas y respuestas. Por un lado, eh, una pregunta, digamos, muy pragmática que me han, nos han estado haciendo es cómo poder eh, volver a ver este video o compartirlo. Entonces, por un lado, a todos aquellos que recibieron el vínculo para ser invitados a esta sesión, van a recibir la invitación, también el vínculo del video. Por otro lado, hay un canal eh, de YouTube de Future Earth, se llama Future Earth Video, así es que está muy fácil y ahí va a estar también. Pero también en el Facebook de eh, de Future Earth y en Twitter de Future Earth eh, se van a estar subiendo los vínculos para que ustedes puedan diseminar esta información. Les recuerdo a todos que tenemos eh, el, las preguntas aquí en el chat, las estamos checando. Eh, algunas cosas específicas se las podrán contestar directamente los, eh, los ponentes y eh, vamos a abrir ahora una ronda de, pre de, de preguntas. Quisiera para empezar preguntarles a todos ustedes. Eh, muchos nos están preguntando y, y a mí también, como que a todos nos pasa, ¿no? Como que este tema del COVID ha sido una movida de tapete impresionante para todos. Se nos han movido muchas cosas. Entonces, y aquí tenemos a varias preguntas, pero quisiera empezar por la primera, en donde ustedes ponentes como personas, como individuos en su sociedad, pero también como científicas, como científicos, como docentes, nos ha ayudado el COVID a replantear, ¿no? A, a replantear qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Así es que... Quisiera empezar por una reflexión muy personal de cómo este evento global de tal magnitud y también pues, el cambio radical en cómo hacemos, cómo damos clase, cómo vivimos, este, nos está afectando. Entonces, eh, les doy la palabra si quiere, en el orden que quieran en lo que vamos tomando algunas otras preguntas y vamos planteando. Hola, este, yo creo que esto en efecto lo cambió todo, cambió cómo podemos dar clases, aunque extrañamos a los alumnos, sí podemos enseñar vía Zoom y eso no los hace sentir menos cercanos, sino nos hace sentir de alguna manera... Omnipresentes. O sea, podemos estar en muchos lados de la misma manera sin tenernos que transportar. Y eso yo creo que para el planeta es buena cosa, que no nos tengamos que mover. Y este tiempo de, de quietud y de reflexión era necesario. Estábamos moviéndonos como locos. Estábamos viendo, Luis y yo, el año pasado fuimos a cinco congresos. Y eso es agotador y probablemente no es necesario. Y estos congresos a los cuales asistíamos con gran gusto, pues van a ser otra cosa. No nos podemos seguir moviendo de la misma manera, ni es necesario tener esa huella de carbono para poder tener un impacto científico. Entonces hay que seguir haciendo la tarea, pero de una manera mucho más justa, mucho más consciente y con menos impacto en el planeta. Y este COVID nos dio chance de ver que sí se puede hacer. Y que hay que hacerlo. Muchas gracias, Valeria. ¿Quién quiere seguir? Sí, una nota, una nota breve. Siento que nos ha ayudado a reterritorializarnos, ¿no? Después de tanto tiempo de virtualidad, es paradójico porque hemos de muchas maneras virtualizado, intensificado la virtualización de la vida. Por otro lado, también estamos más tiempo en nuestros territorios. Como decía Valeria, viajamos menos. ¿no? Eh, entonces, paradójicamente, eh, estamos, seguimos alimentando relaciones más allá, pero también siento que para muchas y muchos hay un, un vínculo, no sé si novedoso, pero intensificado con el territorio. Y eso nos hace, puede hacernos poner más atención en, en esta, esta diversidad de relaciones que se dan más cercanamente. ¿no? Eh, y, y, y siento que el cuidado pasa al centro eh, de una manera que antes quizás no la teníamos tan presente. Sí, también dos, dos palabritas. Um, yo al principio, digamos, de toda esta uh, pandemia era vivir con angustia, ¿no? Era la angustia de qué va a pasar, qué va a suceder. Y si todos tenemos como el acceso a la misma información. Entonces, cuando empecé a ver que la información no cuadraba en el número de casos tampoco, donde había um, comunicación poco fiable, ¿no? Entonces, en este sentido, um, me empecé a preguntar, ¿cómo es que tenemos que informar? ¿Cómo es que tenemos que comunicar los procesos eh, que nos angustian como científicas, uh, para poderlo transmitir de una manera que llegue al más, a más público, ¿no? Es decir, que, que reverbere nuestros diálogos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer mucho, ¿no? Como lo dijo antes uh, Juliana en su presentación, ¿cómo hacer esa reverberación de diálogos? O sea, no es fácil, o sea, siempre hablamos de que hay que hacerlo, pero no es fácil, ¿no? Inclusive yo me preguntaba, eh, digo, fuimos de los pocos o el único país donde hubo tanta agresión contra los médicos y las enfermeras. Y bueno, acusábamos a nuestra popa población, pero ¿cuál ha sido históricamente esa relación entre la población y el sector médico, el sector de salud? ¿no? Entonces pongámonos a reflexionar cómo hubo todo ese proceso de un distanciamiento y de un antagonismo al no respetar ni a las parteras, ni respetar a las cosmovisiones de ver lo que es la salud con el cuerpo humano. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho que trabajar y creo que necesitamos uh, ponernos ¿no? a, a colaborar conjuntamente. Gracias, Rafa. Eh, yo creo que eh, también me voy a remitir un poco a una pregunta que me hacen por ahí en el chat de, de justamente cómo es que esta esfera personal es la más difícil de transformar, pero es la que más activa está actualmente, ¿no? Eh, y lo vemos todos los días, con, yo lo veo con mis alumnos que están empezando a cultivar sus propios jitomates en su traspatio, están empezando a cuestionarse justo como lo hacía Valeria hace rato, ¿por qué salimos tanto de congreso? Entonces, hay un cambio, una transformación real en la esfera personal que es la más difícil de transformar y la, y la que toma más tiempo. Entonces, yo estoy observando eso no nada más con mis, con mis alumnos, sino también en la vida diaria, con, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos. Hay una transformación real o al menos hay un esfuerzo por repensar las cosas. Entonces, eh, es, es, es muy interesante pensar que la pandemia en realidad se constituyó como este trigger de cambio que necesitábamos para transformar esas esferas que, que, que son muy difíciles de, de transformar. Otra pregunta por ahí de, de mi colega Elena Kotler. La, aún así, aunque sabemos que hay un esfuerzo personal por transformar actividades y actitudes, sobre todo, que no son tan sustentables, la escala juega un rol súper importante. No es lo mismo hablar de la escala personal y las transformaciones que están ocurriendo en mi casa, en el contexto en el que yo estoy en el que me puedo quedar en mi casa, en el que puedo hacer, ejercer distanciamiento social, a otras escalas, a la escala regional que nos mostraba Elena en los, en, la, en los mapas. Son completamente diferentes, ¿no? Pero sí es muy interesante ver que hay estos cambios que, que, no, que eran poco probables. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos han estado mandando muchos comentarios. Yo sé que es el... Eh, estamos en la era del multitasking y nos es espera mucha gente que al mismo tiempo que estamos poniendo atención, contestemos mensajes, pero vamos a, a replantear, partiendo justamente de este replanteo de dejar de correr, dejar... De tratar de abarcar todo, dejar de querer consumir preguntas y respuestas. Entonces, nos van a disculpar si no podemos contestar todas, si no les hacemos una respuesta personal, pero estamos tratando de hacer justamente una reflexión más allá de un cambio de actitudes y de oportunidades. En ese sentido, eh, quisiera ahora cambiar un poco el chip y cambiarnos así de perspectiva y ahora pasar al plano teórico-conceptual. Nos han estado haciendo varias preguntas acerca de este enfoque socioecológico, qué es esto de la resiliencia, con por qué la transdisciplina. Claro, estamos, tratamos de presentar aquí varios conceptos clave. Quisiera darle la palabra a los ponentes que nos eh, plantearan algún elemento conceptual que consideran ustedes fundamental hoy que siempre ha sido fundamental, había sido fundamental de su investigación, de su docencia, de su quehacer, pero que hoy es particularmente relevante y que nos compartieran este elemento conceptual fundamental de una forma que nos entendiera un auditorio muy diverso que nos está acompañando y que las agradecemos muchísimo su interacción. ¿Quién quiere empezar? Pues sí, si sí, sí, gustan, yo, yo empiezo. Eh, yo llevo ya algunos años trabajando con resiliencia sociológica y eh, hay un libro por ahí que, que publicamos entre varios de los que estamos aquí eh, el año antepasado sobre los tres componentes de resiliencia, que es la retroalimentación, la conectividad y la diversidad. Eh, tal vez el, el, el, uno del, de los elementos conceptuales que más me han movido el tapete en, los últimos, en las últimas semanas es el de retroalimentación, que es tal vez el más difícil de entender en sistemas complejos y en resiliencia. Eh, el proceso es central para la retroalimentación es la autoorganización. Y, y, y hay, hay patrones fantásticos de autoorganización auto que están surgiendo a raíz de la pandemia, con algunos de los que nos ilustró Juliana, que son fantásticos, comunidades enteras que se están volcando a autoorganizarse, a tomar acciones colectivas, para afrontar, robustecerse primero y absorber los impactos del COVID. Entonces, eh, para mí, yo me quedo con eso, la autoorganización es un, un elemento que se ve todos los días en las noticias, se lee en los periódicos, hay patrones de autoorganización en todas partes que son importantes para pensar en un mejor futuro, en un buen antropoceno. Muchas gracias, Rafa. Valeria. Tu micrófono. Yo, digamos que soy la más teórica del grupo y trabajo con retroalimentación ecoevolutiva en microbios. Entonces, eso parecería que no tiene nada que Creo que está fallando sí. el internet para Valeria. Pensé que era el mío, pero creo que es el de Valeria. Ojalá que regrese. Pues, Ay, mi, Juliana, sí, ¿por qué no participas no tú, Juliana? Mientras claro. y ahora le damos la palabra a Valeria. Sí, eh, pues. Les hablo un poco sobre el, el concepto de investigación transdisciplinaria ¿no? y, y cómo también va muy vinculado a este tipo de proceso de co-construcción de, de conocimiento con actores diversos, con el proceso de, de organización. ¿no? Entonces, claro, pensando en una escala socioecológica que in, involucra a múltiples actores eh, comunitarios ¿no? en un mismo territorio, eh, Aquí hay un rol fundamental que puede ejercer la, la ciencia, la academia, eh, en fortalecer estos lazos de intercambio de, de saberes y co-construcción, integración de formas de comprensión de la realidad compleja, social y ecológica para actuar de manera más efectiva eh, en diversos, eh, diversas dimensiones de esta misma realidad. ¿no? Entonces la investigación transdisciplinaria se dedica a eso, a co-construir conocimientos eh, entre formas, sistemas de conocimiento diferenciados, no, eh, con objetivos también de, de incidencia. Muchas gracias. Elena. Sí. Uh, bueno, yo quería ahondar en, en tres conceptos que me parecen muy importantes para poderlo ligar con cuestiones de vulnerabilidad, que es la parte de las incertidumbres, ¿no? y donde la ciencia tiene más preguntas que respuestas, y en las cuales es difícil también comunicar esto, ¿no? O sea, donde una pregunta va dándonos a otra pregunta, un poco lo que decía Valeria al, al principio, y en las cuales también donde lo que vemos ahora son diferentes modelos, ¿no? Es decir, uh, Primero nos dijeron que el pico de la pandemia iba a estar el 8 de mayo, ¿no? Entonces, todos preparándonos para que ya después del 8 de mayo ya creo que ya va a pasar, ¿no? Y nada, ¿no? Después, este, no, un poco más, ¿no? El 25 de mayo, ok. Luego, en junio, luego, o sea, ¿cómo se comporta, no? Todo el proceso de la pandemia fue precisamente ¿no? eh, muchísimo más largo que cómo se comportó en los países europeos, y en las cuales entonces nos da mucho a pensar, o sea, cómo nos comunicamos, o sea, y cómo leímos eso, en donde todos yo creo que pensamos, ah, sí, sí, ya para junio ya puedo hacer, ya salir de campo y ya puedo dar clases, y precisamente en esta parte de que la ciencia tiene ese gran reto de la incertidumbre y también hay que comunicarlo así o sea, es decir donde los modelos que nos plantean hay que plantearlos en ese sentido de una gran incertidumbre y que pueden variar mucho, o sea, dependiendo precisamente de las condiciones sociales. Es decir, que como, como mexicanos nos comportamos de una manera muy distinta a los brasileños, y muy distinta a los europeos, y muy distinto, etcétera. ¿no? Entonces, esa decodificación cultural pues modifica todo el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir que hay una incertidumbre? Después, es uh, otro de los conceptos que a mí me parecen importantes, es toda la parte del riesgo. Es decir, ¿cómo es la percepción de ese riesgo? Y que también está contextualizado culturalmente. A veces vemos no, muy claro que hay un riesgo del contagio y que el confinamiento es obligatorio, pero cuando vivimos en una sociedad de altísimo riesgo como la mexicana, pues empezamos a ponderarlo de una manera distinta. Y cuando decimos, ah, todos los mexicanos que no están respetando el confinamiento, sí, porque precisamente hay una parte económica, que ya ha sido discutida y no voy a ahondar, pero hay también una parte cultural y hay una parte política. Es decir, una parte cultural donde vivimos el riesgo y ponderamos los riesgos de una manera distinta. Cuando vivimos, no, Con tan, bajo tanta violencia, entonces empezamos a ponderar de manera distinta eh, las enfermedades como como la pandemia de COVID. Y después la parte, digamos, uh, en las cuales nos tenemos que ubicar en estos contextos de cómo decodificar esa información. ¿no? Y políticamente ¿no? ver cómo, pues sí, este, si nos han dicho una parte de la verdad o parcialmente y que ahora lo vemos modificado de cómo se nos reportan desde los casos hasta el número de decesos, ¿no? De una manera distinta. Pero si desde un principio nos empiezan a decir, bueno, hay incertidumbre, nos retrasamos en dar el número de decesos, este, no hacemos las suficientes pruebas por... Tal, tal, tal, tal motivo. Y entonces tenemos un pedacito de esa realidad. Y si se si insistiera en este proceso, podríamos decodificar mejor la información. Entonces, creo que hay eh, estos conceptos de entre incertidumbre y cómo es la percepción de estos riesgos que nos ex pueden explicar más cómo reaccionamos como sociedad frente a una pandemia como tal. Gracias. Muchísimas gracias. Valeria, se nos fue desafortunadamente por Problemas de conexión, ya. pero ya está de regreso, así es que te estábamos escuchando. Gracias. Este, Yo trabajo algo muy teórico que es la retroalimentación ecoevolutiva en microbios. Pero para poder salvar el paraíso en el que trabajo, que es Cuatro Ciénegas, desde hace más de 10 años, 17 para ser precisos, nos pusimos a trabajar con la retroalimentación entre científicos y sociedad. Sobre todo a través de las escuelas rurales, en este caso era el CBT-22, Bachillerato Técnico Agropecuario 22, y al involucrar a los maestros y a los niños en la investigación científica y en las preguntas que nos hacíamos los científicos y las preguntas que ellos se hacen como habitantes de un lugar extraordinario, nos empezamos a retroalimentar literalmente entre todos y a ellos saber ciencia y yo entender a una sociedad que no hubiera entendido de otra manera. Y yo creo que estas escuelas, los bachilleratos técnicos agropecuarios, que son los hijos de los campesinos, son importantísimas. Hay 500 en todo el país e incluyen a los hijos de los pescadores en las costas. Entonces nosotros como investigadores tenemos una responsabilidad enorme con los hijos del campo y tenemos que darles los elementos necesarios para poder sobrevivir a los cambios que vienen. Y esa información es la información científica que tenemos que traducir y las tenemos que dar el conocimiento suficiente para poder cuidar la naturaleza que los rodea al mismo tiempo que hacer desarrollo sustentable. Entonces yo creo que el Cebeta 22 se puede volver un ejemplo de lo que se puede hacer en todo el país si le ponemos pues una cara a cada niño del campo y nos ponemos a trabajar con ellos. Perfecto Valeria, muchísimas gracias justamente eh... Esto me permite hacer una transición a otra ronda de preguntas que es muy probablemente que sea la última ronda de preguntas y respuestas y que tiene que ver con el futuro. ¿no? Eh, tenemos una serie de preguntas acerca de, ok, entonces, ¿cómo construir un futuro deseable? Tenemos varios tipos de preguntas. Por un lado está el tema fundamental que tocó ahorita Valeria, que es el tema de las nuevas generaciones. ¿Cómo interactuar con el caso desde niños y jóvenes? Como plantea Valeria, hay muchas preguntas de cómo esto cambia la interacción con nuestros estudiantes a niveles universitarios, de grado o posgrado, eh, sobre la mesa, y que también ha venido... El tema, todo el tema de la interfase entre ciencia y política pública, o sea, cómo esto cambia potencialmente la relación que tenemos con eh, el diseño e implementación de políticas públicas. Entonces les dejo la palabra pensando en cómo todo esto nos permite ser más reflexionar y ser más agudos para poder todo lo que hemos aprendido, todo lo que se nos ha movido y toda la urgencia, la complejidad que se nos devela, los nuevos valores que se nos develan, cómo podemos entonces construir mejor este futuro pensando en las generaciones futuras y pensando en la interfaz entre ciencia y, eh, y academia, ciencia y política pública. ¿Quién quiere empezar? Elena, Elena primero. Precisamente una de las preguntas eh, ¿no? que, que llegaron es sobre eso, ¿no? de José Avendaño, que es mucho, ¿no?, de cómo, él pregunta de cómo ven el reto de que los gobiernos tomen decisiones basadas en ciencia para afrontar este y futuras pandemias, ¿no? Y finalmente, ¿cómo esperaríamos que eso se transformara en políticas públicas, no? Y creo que ha habido muchos avances eh, donde ya hay una ¿no? retroalimentación, sin embargo, Claro, este, cada uno de esas esferas políticas tiene intereses distintos y tiene eh, procesos ¿no? de poder distintos, y en las cuales entonces uh, venimos a... Um, trabajar este binomio del cual Juliana hablaba en el sentido de poder y conocimiento, ¿no? Sabemos el conocimiento da poder y cómo manejar ese conocimiento, pues da mayor menor poder para poder eh, realmente aventar ¿no? las propuestas para que este, los políticos o las autoridades o los, los tomadores de decisión pudieran proponer las mismos, ¿no? Y entonces es ahí donde vimos, ¿no? Por ejemplo, este, estos mapas, ¿no? De, de, de geografía uh, no llegaron a realmente transformarse en el discurso político, porque entonces ahí había contradicciones entre lo que ellos estaban recomendando en estos municipios de la Esperanza, por ejemplo, ¿no? donde se estaba proponiendo ya la reactivación económica, pero por otro lado, lo que ellos decían son los municipios más críticos, porque precisamente hay una mayor población de, este, de edad avanzada, eh, no tienen eh, servicio, acceso a los servicios médicos, y entonces Vemos que hubo choques de diferentes modelos científicos propuestos, ¿no? Y entonces, ¿cómo de decodificar eso? Yo creo que ahí este, se necesita un amplio uh, asamblea, digamos, en las cuales se pudieran discutir los diferentes modelos y, con las propuestas políticas, precisamente, ¿no? Pero no hay que olvidar que atrás de todo político, pues, hay relaciones de poder importante, hay relaciones de intereses, ¿no? Que están en, ¿no? Enraizados desde cuestiones económicas a diferentes niveles, eh, con las compañías nacionales, con las compañías transnacionales. Y vemos que de todo esto, pues hay unos que ganaron muchísimo, como Zoom, por ejemplo, ¿no? Y otros que uh, están en la pobreza absoluta. Y entonces ahí vemos que hay intereses de una manera distinta y se maneja a nivel político eh, igualmente distinto. Entonces yo creo que ahí hay mucho que, que trabajar entre científicos y este, autoridades o tomadores de decisión. Gracias. Sí. Quisiéramos escucharlas a todos, escucharlos a todos, así que si pueden hacer una intervención un poco más corta para dejar los últimos dos minutos para hacer un cierre. Muchas gracias. Valeria. Yo tengo un problema. Soy anarquista de corazón y no creo demasiado en el gobierno porque el gobierno no me ha demostrado que, que es confiable. Pero la gente sí lo es. Y los cambios se deben de dar desde abajo para empujar a los de arriba. Y este, este transformar la base y empujar con una base sólida hacia arriba, esa es a lo que yo le estoy apostando en Cuatro Ciénegas y creo que ya estamos moviendo el barco lo suficiente para que los de arriba digan qué está pasando. Pero debe de tener una base social muy amplia para que ese consenso empuje a los de arriba, no de arriba para abajo. Yo yo tengo otro problema <ríe> y es que no creo en las generaciones. Es decir, considero que eh, en el 87, cuando por primera vez se habló de desarrollo sustentable, se pensó en la generación futura y siempre estamos pensando en generaciones futuras. En realidad nosotros, mis alumnos, mis papás, los abuelos, nuestros hijos, todos formamos parte de esta primer generación que estamos sufriendo los efectos del cambio ambiental global. Paradójicamente, lo que tenemos que hacer es ser la última en sufrirlos, ¿no? Tenemos que todos juntos ser la generación que dé soluciones a esta, a esta situación. La pandemia de COVID-19 es, no es otra cosa más que una señal que nos está mandando la naturaleza para repensar la manera en la que nos hemos relacionado con ella. Entonces, nosotros todos juntos, desde nuestros hijos hasta nuestros abuelos, tenemos que ser esa generación. Pues, eh, yo pensaría que lo que nombran como problemas son virtudes que sí hay que fortalecer, así como las comunidades de base, ¿no? Este trabajo que decía Valeria, como eh, la política no es algo que detiene el gobierno, el ámbito, la política es de todas y todos, ¿no? Y se, se hace política cotidianamente desde lo que comemos, lo que ponemos en nuestra boca es un acto político, lo que decimos, eh, si nos vinculamos o no con las personas que están en nuestro territorio, con quienes, todo eso es política, ¿no? La política pública gubernamental es un ámbito, una forma de la política eh, y para vincularnos con eso, eh, sí, mejor que lo hagamos desde comunidades de construidas, fortalecidas, consolidadas, con visiones en común, que es todo un proceso de co-construcción también, de una visión compartida, porque los gobiernos van y vienen, ¿no? las instancias hay mucha falta de coordinación, ¿no? es, es, un, sí, es un aparato bastante complejo, no podemos depender de la política, podemos incidir cómo, desde cómo, desde qué ámbito, ¿no? como científicas, científicos académicos, eh, desde alianzas más duradouras en el territorio con organizaciones, movimientos sociales, comunidades organizadas que pueden construir a través de los gobiernos, ¿no? a través del tiempo, para dialogar, presionar y transformar también las políticas públicas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, a Valeria, a Rafa, a Elena y a Juliana. Y también muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de esto. A um, Sharon del de Earth Leadership Program, a George, a John, a Laurel y a todo el equipo. Eh, esta oportunidad que nos plantea eh, Earth Leadership Program es una oportunidad para que nos, eh, nos planteemos, nos preguntemos, ¿Dónde estamos parados y cómo una crisis de esta magnitud tan profunda se puede convertir en oportunidad? Es una oportunidad para reflexionar, para replantear para aprender a hacer las cosas de otra forma, para aprender nuevos conceptos, para aprender a dar clase de otra forma, para aprender a sembrar jitomates en mi patio, que nunca lo había hecho, para aprender a ser más sensible, como dice Valeria, a mi vecino a través, aprender a respirar con el tapabocas, no traemos afortunadamente ahorita, eh, aprender a com comunicarnos con los demás a través de estas formas virtuales sin perder el contacto emocional, Aprender a pensar, a actuar y a reflexionar de una forma muy diferente. Entonces, los invito a todos, agradezco a todos su presencia. Les recuerdo que estará disponible todo esto en el link que recibieron de invitación y en la plataforma de Future Earth. Y bueno, esto es una oportunidad buenísima para eh, promover el trabajo de Earth Leadership Program, que es la generación de líderes con una visión socioecológica de transformación, de Future Earth, que es un programa global que está pensando en cómo construir la sustentabilidad del futuro, y de la red Socioecos, que es una red que ha eh, generado investigación, materiales, comunicación con científicos. Los invito a que visiten las páginas de estas organizaciones. Tenemos en todas estas páginas videos folletos, etcétera para todos ustedes y pues no me queda más que agradecerles a todos y a que todos nos quedemos reflexionando acerca de cómo voy a actuar hoy, qué voy a hacer hoy, cuál es mi compromiso hoy como individuo, como ciudadano de este planeta y como profesional cualquiera que sea mi profesión para el futuro de este planeta. Muchísimas gracias a todos y ha sido un enorme placer, muchísimas gracias a todos los ponentes, Muchas gracias, queridos amigos, y, este, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Un abrazo muy fuerte, me dio mucho gusto ver al menos en nombre de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. gracias. Abrazos. Gracias, gracias, gracias a todos y todas. Gracias a todos.